El segundo capítulo de Mientras Tanto se llama Cuaderno Camarada y empieza con una cita de Manuel Belgrano que dice El miedo solo sirve para perderlo todo. De viaje al atardecer quiero saber del mar y voy escribiéndote. Quieto miro el sol y te vas, entre lagañas de libertad y espuma me encandilé. Probé tu sombra, fusil de tu mirada urgente y me perdí. Ya nunca más la calle fue de nadie. Ni siquiera de ellos dos que se buscan en los caminos a Katmandú. La mañana aparece un monólogo desordenado con lagañas y miradas. Desnuda la inquietud y desnuda las tensiones. El tesón y la humedad conjuran en favor del sol que nos derrite, enredándonos entre sábanas mansas. Sudan, se secan los ojos. Abriéndose, interrogan, aullan, se extrañan, interpelan, dudan, cuestionan y repreguntan. Se mordisquean, estañean, desayunan, entran y pasan el tiempo ahí, transcurren hasta cerrarlo otra vez, alumbrados de historia.